señora Ana. ¿Tú qué haces aquí? Mañana. No es un buen momento para hablar. ¿Estás con alguien? ¿Para qué me necesitabas? ¿Para tratar de humillarme con esa niñita o qué? ¿En serio te gusta esa señora? Sí, me encanta. Cambio, Luciano, yo siento que a veces me aburre. Yo no la quiero perder. ¿Está en tu cama? Sí. Ya, tú eres el hijo qué? de mi mejor amiga. Ana. ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué? No es un buen momento para hablar. ¿Estás con alguien? Cortés es un tipo honesto, es un buen periodista, que hace lo que no hace muchos en este país. ¿Por qué no me lo dijo? Porque yo no la quiero perder. Avance del próximo capítulo de la novela Ana de Nadie, veremos cómo Horacio encuentra la infidelidad de Adelaida. Luego pasamos a una escena donde Violeta ya está convencida de que Joaquín ha estado diciendo la verdad durante todo este tiempo y que en verdad se enamoró de Ana. Luego vemos que Ana está hablando con Joaquín, él le sostiene la verdad, que él no le quiso decir nada de la investigación de Horacio, pero quería estar cerca de ella y que todo este tiempo ha sentido esa atracción hacia ella. Bueno, esto es lo que hemos visto en el capítulo que será transmitido el día de mañana. Si les ha gustado este avance, los pues invito a que me dejen sus comentarios.